Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, hoy vamos a ver algo que ya mucha gente sabe, pero bueno, en mi canal me gusta tener de todo. Lo que se indica en el título, vaya, ¿cómo encontrar ropa simplemente teniendo una imagen? Pues la podemos hacer con Google Lens, si no lo tenemos en nuestro dispositivo, simplemente vamos a la tienda de, la, de aplicaciones, buscamos Lens y la instalamos. Como yo ya la tengo, me sale a abrir, buscamos con la cámara esa imagen de la ropa, o pues si ya tiene una foto hecha, pues simplemente la selecciona. Vamos a probar con esta. Y automáticamente ya comienza a analizar y debajo nos aparece las coincidencias y donde podemos comprar esta prenda. Tenemos Amazon, Zalando, Álvaro Moreno, podemos hacer el clic, nos lo presenta en grande y podemos visitar la tienda. No sé si es exactamente la misma pero de luego es muy parecida y ya está. Dejaré el enlace a la aplicación en la descripción del vídeo. Un saludo y buen día.